Este cuadre, <ríe> yo quiero pedirle a, a producción que ponga otro cuadre. <ríe> gracias Carolina, gracias Francis, gracias Yerjan, por permitirnos este espacio ahora para compartir con ustedes el tema que le traigo a continuación. Se ha querido sacar provecho político de lo que es eh, el caso de Yamil Abreu, el el, el, el el que es el director de la Junta de las Lagunas de, de Asua con asunto de narcotráfico. Pero quiero decirle que el tema de narcotráfico le queda grande al PLD. Le queda grande. Muy grande le queda al PLD. Los 223 kilos de droga que fueron agarrados en el ferry en Puerto Rico, procedente de República Dominicana, tienen muchos nombres detrás. Y hay gente asustada. El caso de la soga que lo acribillaron, nada se ha dicho. El caso del coronel, nada se ha dicho. Y muchos casos que se dan aquí, y nada se dice. Y lo del avión que, en, en, en, que Ay, encontraron, que ¿en dónde es... fue en Bélgica. Sí, sí, no, y nada se dice. ¿Dónde fue el avión? Y nada se dice. Así que ese tema, cada quien que sea responsable de sus hechos, nosotros como PRM no, tengo que, no tenemos que estar defendiendo a nadie que se haga responsable a sus hechos, pero ese tema le queda grande al PLD. Lo otro es, en su desesperación han querido utilizar el caso de el anuncio que hizo responsablemente Luis Abinader como un paciente con COVID y empezaron gente como el Pachá a estar hablando sandeces. Y han llegado bastante bajo en el tema. E incluso hay cosas por ahí en redes diciendo que van a sustituir al candidato porque tiene COVID. Para desengaño de ellos, va muy bien el desenvolvimiento de Luis Abinader. Un paciente con pocos síntomas, y que sigue toda la trayectoria de trabajo 11 frentes de trabajo a nivel nacional Trabajando día a día En favor de este pueblo Para llevarle la esperanza del cambio Yo quiero escuchar Algo que envié a producción De Milagro Ortibos Algo que Milagro Ortibos dice De la bajeza del PLD Escuchemos Más que sorprendida, estoy verdaderamente indignada de ver hasta dónde han llevado los dirigentes del PLD esta contienda electoral. A ese partido no les queda un discípulo de Juan Bosch. Publicar una prueba falsa e inventar una llamada inexistente entre nuestro candidato, y el presidente del PRM, para regar la condición de contagio de Luis Abinader y su esposa es de una indolencia inaceptable. ...y de total falta de ética política. Lamento que hayamos llegado a ese punto de bajeza en la política dominicana. Con razón, la inmensa mayoría de los dominicanos no lo quiere más en el poder. El 5 de julio habrá, como ha dicho Luis Abinader un tsunami de cambio... ...y yo estaré en la primera fila. El cambio va y el PLD se va. ...una voz autorizada... Es Milagro Ortivo, es una mujer llena de decencia y de honestidad y también que tiene raíces políticas, democráticas que puede hablar. Y es verdad, da pena que se haya llegado a esa bajeza de tratar de falsificar eh, resultados y poner nombres y ponerlo a la luz pública una horda de, de, de asesinos de la democracia y de la verdad. Da pena. Y me uno a ella. Ese no es el PLD de Juan Bosch. Ese no es el PLD de principios y de valores. Siempre he dicho aquí, eso, eso que queda ahí es un equipo económico de saqueadores en su gran mayoría. Y en lo que todas estas cosas van y vienen, y todas eh, estas noticias salen para tratar de confundir y, y a, a, al electorado, en el plano económico está pasando algo que nos debiera llamar verdaderamente la atención y preocuparnos. Yo envié dos tweets de José Rijo Prevo, experto, en asuntos económicos de presupuesto El primero es Que el déficit de gobierno a mayo Ya supera los 84 mil millones de pesos Los 80 mil millones de pesos El déficit económico en lo que va de mayo Y el endeudamiento 214 mil millones de pesos En lo que va de mayo esto representa el 58% de todas las recaudaciones del estado por eso se ven en la necesidad y abocado a buscar más dinero prestado para poderle hacer frente a estos déficits presentados eso refleja un desorden mayúsculo en lo que es la administración de estado que viene arrastrado hace muchos años especialmente en los últimos siete años de gobierno de Danilo Medina. Un modelo económico obsoleto, un modelo económico ya trunco, ya, ya agotado, en base a endeudamiento querer estar aparentando una supuesta eh, abundancia y crecimiento económico. Y ahí están los resultados. Envíe otro tweet, otro tweet que quiero también compartirlo del de mismo José Rijo prevo El gobierno pagó, señores, en mayo, mes de pandemia, ¿eh? mes de pandemia, mayo, que los vuelos estaban, ¿cómo estaban los vuelos Carolina? cerrados Cerrado. Cerrado. Cerrado. Pagó 4 Pagó 227 mil pesos diarios de viáticos a funcionario del Estado de Danilo Medina de viajes al exterior. ¿A quién se lo pagaría? ¿Acaso se lo pagaría a los aviones que andan andando buscando dominicanos en sustitución de la Cancillería y luego decir que fue él que lo puso o lo hizo? Pero cuando se trata de viáticos no se trata de vuelos, sino ah, que a funcionarios que pero se pagan los viáticos. ¿Dónde están? ¿Y estaban viajando estos funcionarios. ¿A cuáles fueron? ¿A cuáles funcionarios fueron? 4.223.000 pesos pagados diario de viáticos a funcionarios dominicanos. En mayo. en mayo, que estamos en pandemia total, con los vuelos cerrados. ¿Y el pesca? ¿Y el y, y el otro? Muy bien, gracias. No preguntarle eso Entonces, así <risa> es que se administran los recursos del Estado. De esa manera. Y de esa manera es que se le dice al pueblo que están preocupados por la salud del pueblo. De esa manera es que se le expresa que están preocupados por la salud del pueblo gastando más dinero en cualquier otra cosa que en salud, estando en medio de una pandemia. Y nuestra población carente de algunos materiales que son necesarios para poder preservar o cuidar la salud. Hoy amanecemos en el Santo Domingo, en el Hospital Marcelino Vélez, que prácticamente era un caos el fin de semana, falta de suministro médico y allá internando personas que iban con síntomas y falta de suministro médico a estas alturas todavía y gastando 4.223.000 pesos diarios en viáticos en el mes de mayo a funcionarios que no viajaron, ¿qué hicieron con eso? Bueno, eh... Eso no fue del informe de gastos y de acciones que realizara el gobierno por producto de la, del estado de emergencia, que precisamente una de las cosas que se le pide y que ellos violentaron es que no informaron durante los periodos de excepción los gastos. Pero otra cosa, Fulvio, los 40 mil millones de la FP no, que supuestamente es para infraestructura. Un en dos meses más, de gobierno que le queda. Es un reflejo más de un mal gasto, de mala calidad del gasto Señora, y un reflejo más del desorden administrativo. Lo que, que no sé cuál que lo dijo ahorita sobre lo, el 30%, que a dónde están los cuartos. No, no, y, y de los préstamos ¿Eh? que aprobaron, eso, porque yo, en, no el mismo, en el mismo ¿Eh? problema de emergencia, metieron más préstamos y cada vez lo hacen aprovechando que el pueblo no está pendiente de eso. Bueno. Gracias. Ahí está. Muchísimas gracias, gracias Fulvio. Vamos a ver qué nos dice la gente. Recordamos la pregunta del día para que nos escriba y saber si usted considera que las medidas impuestas por el gobierno para prevenir el contagio de coronavirus han dado resultados. ¿Qué piensa la gente? Vamos a ver. Bien. Celeste Núñez dice que quiere denunciar la falta...